Muchas gracias. Intendente, yo quisiera retomar un poquito el impacto que tiene la obra en todo lo que es el tránsito en esta zona, ¿no? Sí, sin duda. Eh, una, una arteria paralela a la avenida Ferré, encima ustedes ven que es una calle ancha, va a tener eh, muchísima circulación, muchísima salida, eso ya lo hemos visto, por ejemplo, en Next Vía, que eh, lo, los vecinos toman esa arteria para descongestionar la, la arteria principal y sobre todo eh, rescatar y descata, eh, rescatar la... La emoción de varios vecinos que me dicen hace 40 años que estamos acá, hace 50 que años que estamos acá. Este, poder vivir todo esto. El barrio Chiquita, el barrio Santa Teresita, son barrios tradicionales eh, de la ciudad donde hay vecinos de hace muchos años. Un eje de su campaña fue trabajar fuertemente en el tema de un plan hídrico y esto está dentro de, esa, sí, de ese sí, plan, ¿no? Sí, por supuesto, en, en el trabajo conjunto, por ejemplo, acá se han hecho 12 sumideros muy importantes y obviamente que todo eso va a contribuir a, a, al, al drenaje hídrico en los momentos de lluvia. Y es un tema que no hemos abandonado, que estamos trabajando desde el principio de la gestión y que vamos a seguir. Todo el sistema de limpieza y desobstrucción de la ciudad, que incluye más de 220 kilómetros de ductos, está limpio ya en un 65%. Fíjate que hemos trabajado intensamente y todavía falta, pero bueno, es un trabajo arduo, a veces es metro a metro. Las cosas que se encuentran en los ductos son impensadas, hay plástico, mampostería, lo que ustedes quieran. Y eso hay que sacar a veces mano a mano y bueno, por eso se, un poco se retrasa la limpieza. Pero vamos a seguir en eso porque eso ha ayudado mucho y lo hemos visto en las lluvias a, a descongestionar el agua de la ciudad.